Uso de las herramientas Es importante que les des buen uso a las herramientas en tu espacio de trabajo. Debes saber que no es correcto navegar en Internet o en las redes sociales ni realizar llamadas personales sin autorización durante tu jornada de trabajo. Código de comportamiento para nosotros, el respeto entre nuestro equipo es indispensable. Por eso, nuestro código indica que debes respetar a tus compañeros, tu horario y las decisiones de nuestros clientes. Además, debes cuidar siempre la imagen de la empresa y no salir de las instalaciones. Normas de conducta en el espacio de trabajo. Recuerda que tu función principal es ser operadora de caja y tu conducta debe ser acorde a tu puesto. Es muy importante darle prioridad a esta función. Cuando nos visite un cliente, no olvides saludarlo. Identifica si necesita algún producto en especial, preguntárselo es una buena idea. Recuérdale que contamos con ofertas y promociones a diario. Entrégale su ticket, agradecele su visita y deseale un buen día. Ellos son lo más importante para nosotros, nuestros clientes. Y lo más importante de nuestro servicio es la amabilidad. Regálales una buena experiencia cuando nos visiten.